romo Nile, Aligue. Ale huecario, Jerusalén, Guaru, piesta, nerule. Algué, piesta, neralime, alien coga, telrigo, alue, guaru, bami, piesta, nebam, nile, aligue, raue. Ligue, es ale, guaru, reubachi, rapchi, e napubile, portali, lile, napu, Salomoni anlim, nile, alue, portali. Lico, huecaralame, napuile, noliga. Ale napuilile Esusi Rukenga, Ucheraspe. Ligue Rukeli. Chien corruime ora muevo, ne? pogrum. Mueju Cristo Napu ralamri chatribo Ligue esusi Kanhele. cangele. Tabilechgo bichinigo emi. Neonora honorugme, ya ne chivile nochli, napuriga huera sematres tabri nochambra, ne? pone natra naputa uesirio Emi ma teatro ne alieri nochache chachi. Al querila machiatis carecru cherrico ne. Novi Emika tablé chico bichoico Pecha neche mescame. a Tabrene buscura. Alarga Emi. Al a rane Arweka asirga machim hunera charira arkeri hatme neka arwa arwen necho yerme napurga sinescu sinescua hanbra napuri gesu wisa lige arwen necho yerme ka pechaguesi nesposmgo arwen yerme neonora nehikru arweka asirga waru hukru Metra. Napueki alwe nirka, pecha wesi si un bujea. Napugiti bonene seme kame. Ne lig neonora si, pebig lepit natli natemeniru. Lico alwe raramli, variseo, uchechicos y alwe susi, napuriga a Lige ibe. Lige es anele. Neka asirga hueca sematri, nochli, nochatru, napuriga emi o No, honorum, abrilate, neguatru ne, ne al matri nochli. Tachiri noche me basbulchene, ligue al hue alam el tabre reganejele. Table alkergite, basbuga mue, huesematri tabri neuga. Basbuga mue, napugiti, pecha ni kame mue, al hue Mue cape a pie pririojum, pe alargajucrum. Pelga puriga onorugme Niraga raicha, peka onorugme ke peilgari oske lige Esusi sikarega anile arwe emi raichel icharega ani. arwe napu onorugme nidge emika napuriga onorugme hukru Buena machi Gru arwe napriga anile onorugme weya honorugme anele alwera ramli, napuriga honorugme huemi. aramli ramli, nile, napu anele onorugme ligue alariganisa. Lige, Lige chonigar gastigar niche nechi nora, goriche nebone. honorugm kao nechi wanaple ligar queri nechi hekna huichimova. chonigar aniche emica, netable nirame ko honorugme. netable napunakine honora. Lico tablé bichigimlijukru ne rachalera. Tablé bichiglica napune ani abrigachgo rabichiglimejuku napune ne waa. Ne arra wa. ne, ne napu onorugme naki. Sine kachi rra ne ne napunura alwe onorugme. Llego emi nirga rabichiglimejukru ne waklua urinigme napu onorugme yale nechi. A mi neka la villepi pe mecho yuga. Lige, uchecigo sin echa pinalileko esusi. Lico algo esusi simile ale bakochi na ale bonalge jorani anelichi. O miniraga, napu rayenli machin mehu. Liga sevale esusi, napu betania betanya hu. Ale jubile na Napu yasale juani reugar alamli wekara ram alemi e nemia esusi liganile ha boira ichka khani ka tasne matri nochli napuriga esusi tabresne sawal ramli nayukme. Suwabga su gwagna pura ichre alwe esusorga wek rabichaniid kru wekara ramli na poyki ale napu anile ale. Aminami, a cirgala iwele, napu anili.